Gracias. No, tío! ¡Robamos! no, Edu! ¡Vamos, Edu! la verde izquierda verde ¡Quédate delante! ¡Quédate delante y que te subas! ¡Voy a ver con Toda, ¡Toda! ¡Gente derecho. ¡Gente derecho! comido? Te ha ¡No ¡Gente de te <risa> ¡Gente de derecha! ¡Gente de derecha! ¡Gente Eh, mira, mi macro ensayo. Todo esto me, me, me quita esa. A esta la hizo un mano guapísimo. Hay ¿eh? que solo, que pero... todo esto sola. Va, chavales, va. Mira qué placa. Bueno, así, así placaba elena. Eso es el tema. sí por mira Gracias. ¡Ah, no, mira! No, no. ¡Catín! ¡Hasta Lala! ¡Hay hueco fuera! Me sí, me me ¡Qué maler! ¡Qué ¡Qué Ávila! Abiler var! Donde lo más normal son ellas, fijo, y volviste a yo, sí, yo. Sí, yo. Sí, yo. Sí, yo. ¡Aquí está bien. Dale, <tose> no el Más o no siempre me Una amiga dice, mira, para la marcesta, los huevos de verte con esa mierda. Voy a comprar uno, mi ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? está, está, bien. Mira, no le voy a pasar frío aquí, para hacerle miel. ¡Vamos, pilve! ¡Vamos, Vávila, atento. ¿Qué afuera, Pablo! Adentro. dentro! ¡Al piso! el balón! ¡Sí, 对,对,对,对 ¿Qué es lo que <risa> ah, Vamos a él! ¡Va! Pa se duela. ¡Pablo! ¡Con que Pablo! bien Pablo. tiempo. y la cocina y la regla, chavales. Va, chavales va. pero así. ¡Ay, ¡Vamos!